la Universidad Autónoma de Coahuila consolidó su planta de investigadores, 59 de sus miembros recibieron una evaluación favorable en el Sistema Nacional de Investigadores, 33 renovaron su permanencia y 26 son de reincorporación. Cuenta con 188 investigadores, de los cuales 9 son de nuevo ingreso, 125 son de la Unidad Saltillo, 38 de Torreón y 25 de la Unidad Norte, 110 son hombres y 78 mujeres, con lo que se fortalece la participación de mujeres investigadoras. Consiguió la incorporación al Sistema Nacional Nacional de Investigadores, a facultades que no habían tenido profesores de tiempo completo con este reconocimiento. Griselda Magdalena Resendiz Flores, directora de la Escuela Superior de Música, rindió su informe de actividades del tercer año como titular. Dividió su informe en cinco áreas, académica, docencia, vinculación con el entorno, formación integral y administración eficiente y transparente. Vinculación con el objetivo de fortalecer la relación entre padres e hijos, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González, turno vespertino, llevó a cabo el tercer congreso de Escuela para Padres, Educar para Prevenir, el reto de la formación familiar. El evento tuvo la finalidad de ofrecer a los padres de familia herramientas en las que se puedan apoyar para lograr una mejor comunicación con sus hijos. Cultura a través de actividades culturales, la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo diversos eventos para conmemorar el 2 de octubre de 1968. El doctor Adolfo Oribe Bellinger, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofreció la conferencia a 50 años de la masacre de Tlatelolco. Los alumnos de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades llevaron a cabo un panel de expertos y una representación de los hechos. Para finalizar la máxima casa de estudios, en conjunto con la Secretaría de Educación, llevaron a cabo el panel 8 en el 68. Internacionalización Gracias a su proyecto de investigación, evaluación de capacidad de almacenamiento de CO2 en el carbón de la formación Olmos Cuenca de Sabinas, noreste de México, el doctor Juan Josué Encinzo Cárdenas, investigador del Centro de Geosciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila, realizará una estancia internacional en la Universidad Fernando Pessoa en Oporto, Portugal.